Pedro Antonio de la Cruz, detenido tras ser acusado de agredir físicamente a Cintia Peña, alegó no golpeó a quien fuera su expareja. Afirma, luego de una discusión, la víctima salió y regresó golpeada. Yo trabajé antes de ayer y Santié, porque yo tengo un pica y soy maestro de también, y salí ayer en la mañana no, no, no. le dije, voy donde una doña que se llama Celeste, para ver un trabajito o algo después regreso como a las 10 más o menos, o faltando para las 11. Y la mujer, cuando yo llegué, me, lo que me perro fue con un pleito, como celando como celosa, y entonces me encontró la ruñazo por ahí atrás. ¿La ruñó ella? ¿no? Sí, ¿Tú El dice, mire, mire la ruñazo allá atrás. No. ¿Tú, ¿Tú la agrediste? No. Y después sí? ella salió, y después la veo que viene como con una marca, no sé qué fue lo que yo le había hecho. ¿Qué les, gente? Dicen que tú le hiciste un golpe en la cara y también en un dedo, sí, es cierto. Yo le vi algo que ella tiene, pero eso no fui yo que se lo hice. ¿No fue quien un... Claro, ya regresó con eso. De acuerdo con la nota policial, la agredida de 34 años de edad presentó pérdida de continuidad de piel en la mejilla derecha y primer dedo de la mano derecha, según diagnóstico médico. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.